Hola muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y el vídeo anterior que había grabado cuando ya lo tenía finalizado al parar la grabación eh, se ha quedado bloqueado el móvil y, y nada me he quedado me he quedado sin vídeo así que bueno lo volveré a intentar grabar eh, tengo proyectos próximos que son como intentar hacer un graffiti eh, con papel film eh, pondré las referencias aquí en el vídeo y es que tú pones el papel film entre dos árboles por ejemplo, o entre dos, dos postes, entonces haces el ese graffiti y eso lo que hace es que el graffiti esté como en sintonía con, con el entorno y creo que puede quedar bastante guay. Luego también planeo hacer alguna animación que otra, pero también intentando que se mezcle con, con la realidad. Me gusta el tema del stop motion, eh, creo que está algo bastante, bastante guay porque claro, con unas fotografías pues, puedes hacer magia, la verdad y también me interesan bastante los efectos especiales eh, me da bastante inspiración lo que es skin y este tipo de de gente que viene como el cine de blanco y negro tipo Charlie Chaplin o otros del, cine, del principio del cine porque hacían efectos especiales bastante rudimentarios y bastante sencillos pero bastante vistosos a la vez y es verdad que los efectos por ordenador están bastante bien pero no, no es posible hacerlos tan fácilmente y llevan bastante tiempo. En cambio, si tú planeas bien un efecto especial de estos más rudimentarios, puede quedar bastante, bastante guay y no tienes que, eh, que hacer tanta, tanta edición. Lo importante es prepararlo, prepararlo mejor. Y la verdad es que a la hora de, de hacer este tipo de proyectos, lo importante es tener inspiración y tener y tener buenas referencias porque si tú tienes una inspiración estas ideas eh, salen, salen solas a ver es un poco copiar en mi caso bueno sí estoy estoy copiando pero luego le meto lo que es mi, mi propio toque eh, copiar no está, no está del todo mal siempre que tú lo uses para, para mejorar mejorar tu técnica o para sacar cosas interesantes. En cambio, si vas a copiar simplemente para lucrarte o por fastidiar, pues eso no, no, está, no está nada bien. También es importante llevar las, las ideas eh, dando igual el, el resultado. Si tú llevas esas ideas eh, a cabo y no quedan bien, eh, durante el proceso de haber hecho esas ideas, puedes saber con conseguido nuevos conocimientos o puedes haberte dado cuenta de, de otras cosas que a lo mejor no tenías en cuenta así que lo mejor es es llevar a cabo la, las ideas y luego publicar ese resultado o al menos compartir ese resultado con personas que sean de confianza y personas que, que puedan apreciar o que puedan darte un valor de un feedback que se dice de, de ese resultado porque eso te va, te va a nutrir en cambio si te guardas eh, esos resultados o ni siquiera los llevas a cabo no vas a no vas a mejorar yo estoy intentando hacer un vídeo diariamente ahora estoy en la oficina como veis porque vamos a despedir a un compañero que se va un mes de vacaciones y, y aún así estoy intentando hacer el vídeo porque para mí es bastante importante hacer este tipo de reflexiones eh, porque me, me mejoran como persona y bueno también me mejoran como youtuber es importante eso de si no hay error no hay evolución y si no hay proceso pues tampoco hay nuevos conocimientos que, que vayas a coger. También está el tema de documentarte, como he dicho cuanto más te documentes más vas a darle vueltas a la cabeza o más información vas a tener para llevar a cabo tus propias ideas en cambio si, si no coges ideas o no te nutres al final eh, va a ser difícil que desarrolles tus ideas a no ser que trabajes muy duro en tus propias ideas eso también es importante si tú trabajas mucho en tus proyectos al final vas a sacar algo propio algo único y que, y, que puede, y que puede estar bien. Pero eso, lo que necesitan las cosas es mucho, mucho trabajo. Y es verdad que ahora mismo hay bastante información basura o hay muchas distracciones que, que te pueden desviar de, de tu objetivo. También quería reflexionar un poco sobre lo que es la educación, porque la educación de hoy en día es un poco, bueno, es un poco básica o no nos guía hacia lo que de verdad necesitamos y es más bien lo que, lo que realmente Necesita que, que pensemos la sociedad, ¿no? Tenemos que tener más un pensamiento crítico y más individualista y, y no este, este tipo de pensamiento de que si no somos como el resto no podemos encajar o no vamos a ser felices. En cambio, si, si, tenemos todo, si somos capaces de tener nuestro propio pensamiento y tener un pensamiento crítico, vamos a ser más libres y vamos, y vamos a poder llegar a ser felices y tomar nuestras propias decisiones. Así que os invito a que, a que os forméis, a que os culturicéis y a que investiguéis en los apartados que, que os gusten, porque de esa manera vais a crecer como personas. Y bueno, voy a dejar aquí el vídeo porque bueno, tengo que juntarme también como el resto de compañeros y, y luego más tarde tendré que, que editar el vídeo, pero yo creo que voy a editar el vídeo bastante, <ríe> bastante tarde. Bueno, ya, ya me han visto un compañero aquí que estoy grabando. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!